Bienvenido a todo este nuevo video. Que el primer gameplay del canal. Y espero les guste. Ahorita estoy con un amigo mío, Andrés909. Que es el creador del canal. Lo que pasa es que yo le estoy dando a hacer el video. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien. Bien. Bueno, hay que esperar un poquito hasta que se unan la gente. Entonces, y eh, se unirán. El mapa? ¿Y en qué mapa estamos? Eh, vamos a hacer de, eh, en el juego Among Us en el mapa de... Eh, en nuevo mapa de Ochi así que... esperamos que sepan algunas cosas más y empezamos esto lo hacemos por ustedes chicos bueno se salió una así que la partida creo que será rápida la partida así que no se sé, sabe puede pasar cualquier cosa ahora oye terminó en victoria raro verdad todo sucede aquí Puede suceder cualquier cosa, hasta anomalías, impostores, lo que sea. Y los impostores y los suscriptores aparecerán en 3, 2, 1. Bien, la meta de este video es que lleguen a 20 likes. Si llegan a 20 likes, haremos la segunda parte del video. Bueno, ya están varios suscriptores. ¡Wow! Se unen rápidamente. Así que le vamos a dar a empezar y veamos si somos tripulantes o impostores. Les deseo suerte. Bueno, amigos, nos tocó ser impostores. Bueno, voy a hacer aquí la tarea falsa. ¿Listo? ¿Qué dicen si hacemos algunas infracciones? Eso fue la mayor. Voy a sabotear un poco. Reactor, plataforma, listo. vamos ahora quién se atreve. Recuer ah, y por cierto, el enlace del juego estará en la descripción junto con el canal secundario que es la cocina de la familia. Ahora sí, sigamos. Recuerden que el juego solo permite preguntas que salen de aquí. A algunos les sirve otras, pero a mí no. Ahora me están botando. me están echando la culpa que no soy yo que no soy yo bueno chicos, a veces uno tiene que hacerlo le, le voy a dar a ver obviamente como final feliz se va a hacer justicia Leticia se, va, se hizo justicia y Ya tuviste tu venganza. Estoy muy de Eso se llama <risa> karma. Uy. Se me quedó quieto el. Uy. No me puedo mover, no me puedo mover, uy No me puedo mover. Eso se llama karma. Al fin. Sabotaje. Bueno, y está todo. ¿Sí? Aunque estén fantasmas. <risa> bueno, mira, igual ya Me eh. mataron, se quedó a nadie. Me mataron, se quedó a nadie. Me mataron, se quedó a nadie. Me mataron, se quedó a nadie. a nadie. negro. Estaba encabrada. Mate y voté sin matar a nadie. Significa que no mate a no, nadie, güey. No. Esto es increíble. Esto es increíble. Bien Adiós Ya descubrieron al rojo Ya descubrieron al rojo ¿Cómo estás, ¿Por qué decir? Mira el chat. Creo que no se va a hacer justicia esta vez. ¿De qué? ¿No va a ser posible ¿eh? qué? Justicia, no se va a hacer justicia, creo. Porque Verde no le. Eh, ¿What? No creo. ¡Alá! Estamos muertos. Y también el reto es que este eh. video va a durar más de 13 minutos, creo. No, eh, que, que, <risa> que hay... Victoria, ¡Victoria para, para los actuar. impostores, güey! ¡Victoria! Ahí, ¿Sí? por cierto, partida... Como pueden ver, eh, la, el próximo video va a ser en el, el mapa Polus. Si sí. además pueden dejar en los comentarios que mapa quieren que jugamos de Among Us después que quieren si quieren que cambie de, de color o sombrero me pueden decir en los comentarios cualquiera que utilice para el próximo vídeo si sí. ahorita en cualquier momento se ponen unas cuantas más y continuamos con el vídeo más bien hecho continuamos con la partida déjenme en los comentarios cuál es su mapa favorito de Among Us importante también recuerden suscribirse darle al, al me gusta compartir el vídeo y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo bueno si sí, continuamos con el vídeo No creo que no he visto a Andrés. Si él lo mata, lo voy a funar. Saben que sí, no he visto a Andrés, así que lo voy a funar. Si no me lo encuentro, sé que él ya mata. ¿Se me trabó? Ay, no, la luz, no Bueno, al menos Al menos tenemos mucha visión Y podemos ver lo que pasa Porque Ay, por cierto ¿Qué? Ay, no Estamos muertos ¿Verdad? Ya morimos Andrés, Andrés, Andrés, Andrés. Esperen, él no puede ser. preparó la luz. Voy a funar a Jonas. Es Jonas. Segurito que es Jonas. Eh, a ver, ¿quién? ¿Quién? no fue es Jonas, créeme, créeme es Jonas te lo digo, antes creía que era vos Andrés, pero mira, ahorita es Jonas, porque yo creía que era vos porque no habías no te había visto, así que adiós Jonas, bye te deseo suerte en ah. el en, la, en el infierno además ah. ¿Dónde lo encontraste? No lo encontré. La cosa es que yo iba, a... yo te encontré reparando la luz, así que dije, si André está reparando la luz, entonces no puede ser él, el Jonah, y dije que lo voy a ir a funar. ¿Por qué me votaste? ¿Por qué me votaste? Porque, no, porque para que fuera empate 1-1-1 porque pensé que iba a ser así yo pensé que iba a ser así wey más... créeme que Jonas y estoy atrapado no estoy atrapado, momento atrapado. Momento, voy, a voy a ir a funarlo voy a ir a funarlo que hay unos bugs raros sabes ¡Ay, Jonas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! uy Jonas! uy Jonas! ¿Qué? ¿Se queda tierra? Sí. ¡Ay, Andrés! ¡Ay, Andrés! está fingiendo, lo sabía, lo sabía, eran tres, eh, uh. qué clase de bugs, ¿Qué? qué, clase de bugs, bugs más raros, estoy bajando la escalera una y otra vez, tengo que salir del bucle, A mí me... Andrés, mira, si soy el impostor, mata a Yona o matame a mí. Hazme caso. Yo también me quedé pegado. Tuve que defender la grabación de pantalla en el mío por, para cuando me tocara ser a mi impostor, pero el caso de caso Al menos ya salí del bucle. Y si me pasa otra... Yo no. no. Yo no. Anda, Oy. Porfai, así que soy yo! Así que soy yo, porfa! ¡No puedo! ¡Hasta, ¿Hasta el, que...! El ah. ¡Dejen su like si quieren que esto pare! ¡Por favor, dejen su like! ¡Dejen su like! ¿Por qué no habéis dejado el like? Déjelo ya rápido y esto se, se irá. Esto es lo más cerca de la trampilla para poder decir que me voy a meter en la trampilla. Para salir. Oye, sí. Oye, mira, debemos salir de esta partida. Tenemos que salirnos. Entonces, déjame. Vamos a salir de esta partida para. Eh, eh, eh, crear otra. Para. Uy, se me pegó el amago! ¡No puedo salirme! ¿Soy yo? Se, bon, vamos a cerrar la aplicación y luego volvemos. Eh, reiniciando bueno. lo que viene haciendo la aplicación. Bueno, Para ya Y tu... La vamos a volver a abrir. Espero lo que nos acaba de suceder. Sí. Dejen su like si no quieren que esto vuelva a pasar. ¡Déjenlo! Y, y también obtendrán diamantito gratis. Y un gran saludo de Mike Crack. Que lo que lo está diciendo el suscriptor. No soy yo. No prometo nada. <risa> bueno. Entonces, ¿quién? Eh, Ahora ya se en The Airship, que era en el que estábamos jugando, se nos jugó, nos vamos al mapa principal y el que. Al de Skel? Al juego, que está. Al de esquel. Impostores lo vamos a hacer con dos. Y jugadores ocho. Vale. mandame el código. Okay. Ahorita para. Bueno. Nos tuvimos que pausar el video porque no íbamos a pausar a pasar los códigos. Pero ya estamos de vuelta. Pero ya estamos, ya estamos de vuelta. Como pueden ver, eh, estoy dando yo vueltecitas alrededor de esta caja. Eh, también, si no pueden acceder al video, eh, pueda subirlo en el canal la cocina de la familia Entonces, donde voy a crear una lista de reproducción que es de eh, gameplay de el canal Andrés 909 también si el suscriptor con el que estamos jugando que es un nombre clave es Loki si tiene un canal eh, lo pondré igual en la descripción del video como pueden ver esta es la configuración que, ten que, ten que, ten que tenemos en partida Continúa grabando. Bueno, ahora ah, vamos a esperar ¿Cómo? a que los suscriptores entren al servidor. Y los suscriptores. Sí, cámara rápida, adentro, adentro. Y los suscriptores entrarán ¿Vale? en 3, 2, 1. Me fascina mucho. Me fascina mucho hacer un gran trabajo como gamer contigo. Es increíble. Ahora sí, sigamos esperando. Para mientras voy a poner un poquito de música. Ya sabes, ya ahí, me de así de otros cantantes famosos por los que si no ponen copyright en el, en el video. Aprovecho para decirte de que... ...como más bien dicho lo que iba a aprovechar para decir... Eh, el, ...algunos... ...consejos que se pueden utilizar para identificar a un... ...impostor... ...que también los dejaremos en la descripción. O sea, eh, uno de los consejos es de que... ...siempre... ...para que un impostor no lo mate... Es de que siempre nos tenemos que mantener en grupos, porque si, por ejemplo, yo soy impostor, está Loki, pongámosle de este otro, y otros dos, dos más, y yo mato, por ejemplo, a Loki, y... Y los otros dos que estaban ahí en el grupo ya van a hacer este pues, tipo de report que si, yo refuerzan y ya ganan. Sí. Y un, y, es uno de los que utilizar. y un consejo más para hacer... Y aquí va un consejo para ser un buen impostor. Si hay alguien que está en una zona cerca de una cantaría, mátalo y luego vete a la alcantarilla para o que verás. así no te descubran. Pero eso sí, también hay que tener en cuenta... Fijarse si hay cámaras o no. Eso también, pero pero generalmente en el mapa Mira chico, no hay problema con eso de las cámaras porque no hay ahí zona de seguridad, pero en los tres mapas de Skeld, Polus y el nuevo Airship, si sí hay. Así que en esos tres mapas tengan mucho cuidado. O si no.. Eh, Atrapados Con la actualización ahora Del lado de la, la Paz Y esta ahora es pusieron lo del Cámara eh, en, en Poli Si no nos creen después de esta partida eh, Jugamos una partida Un impostor Y personas para enseñarle lo que le dio de los de Bueno, ahora sí sigamos esperando Ah, un detalle vamos. mi traje es como está inspirado como en un tipo de mecánico granjero parece que el servidor me desconectó eso es algo que no, no se ve todos no los días desconecto. Ahorita voy a pasar el, pausar el video para poder obtener el código. Bueno, creo que nos sacaron a los dos. Bueno, tendré que crear una partida yo. Ah, perdón. Yo ya había estaba creando una partida. Perdóname. Uy, ay, Dios. Vamos a Polus, impostor 1, eh, jugadores 10. Eh, y le pueden enseñar a usar lo que les de las cámaras que hay ahora. Ahorita me iré ahora, un ratito por, porque tengo que hacer una necesidad. Ahorita vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Me podrías dar el código? Bueno, ya, ahorita. Estamos de vuelta, ahorita ya nos uniremos. Y ya estamos. Que no te ibas a Pero claro que me iba a conectar. Ahora a esperar. Y cámara rápida adentro. En 3, 2, 1 y... Y luego ya O sea Una jugadora entra y luego se sale Bueno, ahora sí 3, 2, 1 Bueno chicos, hasta aquí llegó todo el video No olviden comentar Dejar su like Y suscribirse Nos vemos en la próxima, adiós También No empecé a no cortes aún Se hicieron Sí. Bueno, nos vemos. Adiós. Recuerden A suscribirse, activar la campanita. Para que así no se pierda ninguno irse. de nuestros videos. Ahora sí, adiós. Perfecto. Y luego les pondremos oh, un trailer de la segunda parte de... O oh, una, una parte de lo que les decía sobre el mapa polus de, de que ahora hay cámara. Adiós, espero que la estén pasando bien.